Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. El tema del que le, del que le voy a hablar hoy es un tema muy querido por mí, porque eh, mi evolución como psicólogo ha ido ampliando cada vez más el campo, el campo de reflexión y, lo posible, el campo de acción, pero ha ido pasando de lo que podríamos llamar la clínica, estrictamente hablando, a, llevarla, a querer llevar la psicología y el psicoanálisis a un escenario más amplio, es decir, al escenario de las cuestiones sociales, económicas, políticas, religiosas, etc. Es decir ha querido aplicar la psicología a los problemas de nuestra sociedad, a buscar soluciones a los problemas que tenemos, a, a fundamentar este mundo en unos pilares sólidos. Esta es, esta es la razón por la que yo en mi evolución he ido atravesando diversas etapas y diversos eh, momentos para llegar a este momento en el que eh, me interesa mucho eh, eh, todo lo que tiene que ver con la psicología social y con todo, con todo, lo que, con todo el sistema político, económico, etc. Y cómo ese sistema político, qué concepciones tiene el ser humano. Bien, ayer leía, por ejemplo, eh, el famoso libro de, de Erich Fromm, El miedo a la libertad, perdón, El miedo a la libertad, no, El psicoanálisis de la sociedad contemporánea, es un libro que recomiendo leer a todos aquellos que se dediquen a la psicología y al psicoanálisis. Eh, está en fondo de cultura económica. Eh, bueno, él hace ahí un estudio muy bien hecho, de, de, más o menos de lo que yo voy a hablar hoy. Eh, a ver, miren, todos ustedes y yo, todos los seres humanos de este mundo, hablamos continuamente de la realidad, decimos la realidad... Es que la realidad, es que según esta realidad, es que por esta realidad, es que. Hablamos de la realidad. ¿Pero qué es la realidad? La realidad, por decirlo en pocas palabras, es una construcción humana. La naturaleza es otra cosa. La naturaleza, dejada a su propio curso, pues durante muchos miles, millones de años, la naturaleza no ha tenido a la especie humana y ha funcionado según sus reglas y según su curso. ¿Eh? llegamos nosotros y poco a poco vamos, eh, debido a nuestra mayor capacidad y nuestra mayor inteligencia, vamos construyendo una realidad. Pero la realidad no es un dogma. <risa> Hablamos de la realidad como si la realidad fuera algo, que estuviera ahí y que tuviera que ser para, para millones de años, que tuviera que ser para siempre, que fuera algo inalterable que hubiera sido creado por una especie de, de dioses o de seres suprahumanos y que nosotros nos hubiéramos acomodado a ella y no tuviéramos más remedio que vivir en esta realidad. No. La realidad es algo que creamos nosotros. La realidad económica, política, social, religiosa, jurídica, educativa, es una realidad creada por nosotros, por los seres humanos. Es verdad que tenemos que contar con la naturaleza, es verdad que nunca, nunca nos podemos olvidar, y pobre de nosotros si nos olvidamos de la naturaleza, pero es una realidad que nosotros hemos creado integrando muchos elementos. Bien, entonces la realidad que tenemos ahora, en este momento del siglo XXI, ¿de dónde, ¿de dónde surge? ¿Cómo se ha creado? ¿Dónde está su génesis? ¿Dónde está su principio? Mire, eh, allá por el siglo XVII, sobre todo empieza en Inglaterra, empieza un movimiento donde la burguesía, es decir, las clases digamos comerciantes, por así decirlo, comerciantes eh, van queriendo tener un mayor protagonismo porque tienen mayor poder. Hay gente que se va haciendo rica, hay gente que va ocupando lugares importantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que domina en ese momento? Lo que domina en ese momento es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, la nobleza, la aristocracia... Y la Iglesia, eh, en sus diversas, con todo el poder que la Iglesia tenía en aquel momento. Esos cuatro fundamentos son los que habían establecido una realidad. Una realidad. Una realidad diferente a la que tenemos ahora. Como en la Edad Media hubo otra realidad diferente a la que tenemos ahora. Bien. Entonces, esta clase burguesa, la clase acomodada, que se va enriqueciendo, que va creando otro mundo, otro mundo que se rige por otras reglas. Empieza a rebelarse poco a poco, como una ola, como digo, gigante, que poco a poco va adquiriendo tamaño y fuerza. Se va revelando contra esa monarquía absoluta, etc. En Inglaterra hay una lucha tremenda de la que ya les hablaré en el próximo vídeo, porque sobre este tema voy a hacer por lo menos dos vídeos. Incluso hay un monarca, si no recuerdo mal, creo que fue Carlos I, que fue eh, al patíbulo y otra gente muy importante de aquel tiempo, debido a esta lucha que había entre esta, esta burguesía y todas estas clases sociales de las que le hablo. La, en ese momento, la, la, la rebelión, rebelión de la burguesía tenía sentido, sí, tenía sentido. E incluso podemos decir que al principio fue una rebelión, por eso se llamaba. El liberalismo, ahí se inicia, ahí se inicia la palabra liberalismo en ese momento. ¿Eh? La palabra liberalismo, fíjense que tiene que ver con libertad, viene de del la misma etimología que libertad, es un movimiento de libertad, es un movimiento frente a todos aquellos que coartaban de todas las formas posibles la libertad de todos los seres humanos y que tenían un poder absoluto. Por tanto, la realidad en aquel momento era que había un poder absoluto, Absoluto, absoluto, y todos los demás eran absolutos, siervos de ese poder. Y esa era la realidad. Esa es la, esa es la rebelión que se hace frente a esa realidad. Y tenía sentido, tenía sentido. Poco a poco esa clase va derrotando, derrotando a, a esta otra. Y empieza a crear una realidad nueva, una realidad nueva basada en la iniciativa privada basada en que el Estado tenga un poder muy mermado con respecto a la sociedad, basada en el libre comercio, basada en la ganancia, basada en el mercado, basada algo así como en que, en que lo que cada uno aportaba eh, era beneficioso para todos los demás, basado en la oferta y la demanda, en la ganancia, en la plusvalía, eh, es decir. Eh, eh, también en, el, en la creación eso viene después de un parlamento eso viene después, ya en el siglo XIX con el neoliberalismo pero bueno se empieza a crear una realidad nueva esa realidad, esa realidad nueva es por la que nos regimos todavía en este momento eh, ahora bien eh, tenemos que hacernos una pregunta los presupuestos ideológicos, económicos, sociales, políticos, etcétera, que se fundamentaron, empezaron a fundamentarse en aquel momento, que siguen hoy en día estando plenamente vigentes, ¿son los fundamentos adecuados para crear una sociedad para los seres humanos? Miren, desde mi profesión y desde la psicología yo he intentado pensar ¿Cuáles deberían ser los fundamentos, los pilares de una sociedad verdaderamente humana? Esos fundamentos, evidentemente, eh, tienen que estar basados no en el mercado, ni en la ganancia, ni en la oferta, la demanda, no. Tienen que estar basados en una serie de conceptos antropológicos sobre el ser humano que fundamenten Realmente toda la vida en todos los aspectos de este mundo Por ejemplo, ¿cuáles serían esos aspectos? Solamente diré unos pocos Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad No hay ningún ser humano superior ni inferior a otro Ninguno, absolutamente ninguno Por ejemplo, todos los seres humanos tienen que tener aquello que necesitan para vivir todos los seres humanos. Eh, lo, y luego otro más. Los bienes de este mundo, todos los bienes, los de la naturaleza, los científicos, los, te, los bienes científicos, los bienes técnicos, los bienes culturales, tienen que ser para todos de igual manera, en iguales eh, reparto en iguales condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser, no puede ser, fíjense, fíjense bien que, mm, eh, por ejemplo, el último informe, el último informe de Offan Intermon miren ustedes lo que dice, dice que, que, que las 46 mayores megafortunas del mundo poseen Tanta riqueza como 3.700 millones de personas. Voy a repetirlo. Las 46 mayores megafortunas del mundo poseen tanta riqueza como 3.700 millones de personas. Sigo. La mitad de la humanidad. Esos 3.700 millones son la mitad de la humanidad cada uno de ellos tiene tanto como 176 millones de nosotros. O sea, cada uno, cada uno de esas 46 personas, tiene lo mismo, tiene lo mismo cada uno, como 176 millones. O sea, una persona tiene lo mismo que 176 millones de personas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado debido a a una cosa que se creó, empezó a crearse en el siglo XVII, y que tenía unos presupuestos que ya digo que en aquel momento podemos decir que hasta un cierto punto, y un punto quizá muy elevado, estaban justificados, porque era una lucha contra un poder absoluto, contra un poder absoluto, y estaba muy bien que aquel poder absoluto diera, diera lugar a otra cosa. Pero a lo que dio lugar, eh, creó unos presupuestos que no estaban basados en el ser humano, es decir... En el ser humano, en el, sentido, en el sentido, todos somos seres humanos, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos que ayudarnos, que cooperar, que crear un mundo bueno, un mundo feliz, un mundo... No, no estaba, estaba creado, de nuevo se cometió el error de crear un mundo, de crear una realidad basada en los intereses de una clase. Ese es el gran problema. El gran problema es que se creó, empezó a crearse una realidad basada en los intereses de una clase. Y eso es lo que no se puede hacer. No se puede crear una realidad basada en los intereses de una, ni, ni en la burguesía, ni en la clase obrera, ni en la clase trabajadora. Porque, señores, la dictadura del proletariado de... de que, que Marx proponía y que intentó crearse en la Unión Soviética, hay una cosa que no tuvo en cuenta, y es la libertad. Una sociedad, la sociedad que creemos, tiene que ser una sociedad libre, pero ojo, porque la libertad tiene que estar supeditada al bien común general. No, no podemos hacer cada uno lo que queramos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, a en en Valencia y en, y en todo el mundo, por ejemplo, las grandes superficies, las grandes superficies comerciales, han eliminado casi totalmente a la pequeña y mediana empresa. Montones de comercios que habían en este mismo barrio y que yo he conocido, no existen. ¿Por qué? Porque existen grandes superficies que, al tener mucho mayor poder económico, pueden comprar mucho más barato y vender mucho más barato. Entonces, elimina a los pequeños comerciantes y a los medianos comerciantes que no pueden vender tan barato ¿por qué? porque te compran menos esto es el capitalismo cada vez va acumulando acumulando cada vez más cosas más ganancia más poder en menos personas para que ustedes entiendan por qué he utilizado la palabra capitalismo quiero que ustedes distinga entre liber liberalismo neoliberalismo y capitalismo el liberalismo es el liberalismo que tiene su hegemonía durante el siglo XVII y XVIII y un poco el XIX. A mitad del XIX eh, empieza a bueno, en el XIX quizá unos pone una fecha empieza a hablarse de neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que es es el liberalismo moderno ya digamos eh, regido por la fuerza de la ciencia que explosiona que se convierte en algo muy grande y la tecnología que se convierte en algo muy grande, entonces qué pasa, que al tener lo, los liberales, al tener que acometer proyectos donde se donde había que emplear muchísimo capital, pues una sola persona, que aunque fuera muy rica, no tenía suficiente. ¿Qué pasaba entonces? Que se acumulaba el capital, se reunían varios capitalistas, cada uno ponía 50 millones, 100 millones, no sé qué, y formaban un capital suficiente como por ejemplo para crear una red de ferrocarril en todo un país eso significaba montones de millones eso fue lo que creó el capitalismo la acumulación la necesidad de acumular mucho dinero para crear proyectos fue entonces cuando se creó la bolsa, la banca y, y el, por ejemplo la forma de participación en forma de acciones entonces señores lo que quiero decirles es que eso es el capitalismo después resulta se ha utilizado más, casi más, el término capitalismo que el término neoliberalismo. Pero digamos que lo que fundamenta el capitalismo es el liberalismo, no al revés. El liberalismo lleva, el liberalismo lleva al neoliberalismo, el neoliberalismo también lleva, o el liberalismo lleva al capitalismo. Eso hay que tenerlo claro, no al revés. ¿eh? Eh, lo, y les decía, les decía, porque a veces ustedes me pueden hablar, y alguno de los que me oyen piensará, bueno, este señor será comunista, este señor será, eh, no sé qué, la, estará a favor de lo que falló en la Unión Soviética. Vamos a ver, sobre esto hablaré otro día, otro día eh, ampliamente de este, de este tema que hoy no quiero hablar, porque no, cuando hablo de un tema me gusta reflexionar sobre él y prepararlo, y no he preparado este aspecto concreto. Pero lo que sí puedo decirle ya es que no se puede crear una sociedad con fundamentos antropológicos buenos, sin sí que la libertad del ser humano quede completamente garantizada. No puede haber una dictadura del proletariado, si entendemos la dictadura como, como una especie de, de, digamos, de, de clase social que programa una sociedad de acuerdo a unos intereses de clase. Porque de nuevo entonces, nos vamos a estar equivocando, aunque parezca que, que eso es muy ideal y muy bueno. La sociedad hay que programarla en torno a fundamentos antropológicos adecuados. Y creo que hoy en día estamos en condiciones de crear unos fundamentos antropológicos que serían el fundamento de todas las constituciones del mundo. El mundo. Lo que no puede ser es que en una constitución una constitución esté basada en el libre mercado, ¿por qué? Porque el libre mercado, fíjese dónde nos ha llevado, dónde nos ha llevado. Pues esto que les ha ido a que 46 personas tienen una mega fortuna, tienen tienen 46 46 familias, 46 mayores fortunas, tienen lo mismo que 3.700 millones de personas, señores. Pero dónde dónde nos ha llevado esta locura? ¿Cómo podemos estar de acuerdo con esta realidad? Clama al cielo, clama al cielo. El otro día me decía una persona, una persona que conoce muy bien la realidad de ese país, ojo, eh, me decía: en mi país, casi los ricos, fíjense ustedes qué barbaridad, yo me escandalizo como creyente, son casi todos de los Dei. Dice: hay un montón de personas. Esta persona que me hablaba de esto es de clase media, ha estado siempre en relación con esta gente, porque sus padres eran de una clase media alta que se relacionaba con esta gente, él era amigo de, de, de muchos hijos de estos grandes eh, grandes fortunas de ese país, y me decía, y me decía esto, dice, allí la clase media no existe. Allí o eres muy pobre o eres muy rico. Y luego ahí hay algo que no se puede llamar clase media. Pero, a ver. ¿Cómo se puede coger el Evangelio de Jesús de Nazaret? ¿Cómo se puede y casarlo y unirlo de esa manera tan escandalosa a la riqueza? ¿Cómo, una, cómo, ¿Cómo estas familias, que son pocas de este país, que son dueñas de casi toda la riqueza de ese país, tienen a todos los demás en la miseria y se pueden llamar seguidores de Jesús de Nazaret? Por el amor de Dios. ¿Qué tipo de ideología se ha proyectado sobre ese Jesús de Nazaret, sobre su vida, sus palabras y su obra, para para qué? Para convertirla en eso. ¿Cómo se ha cómo se ha eh, digamos eh, a ver no me sale la palabra? Eh, ¿Qué tipo de cosas se han proyectado? ¿Qué tipo de ideas? ¿Qué tipo de ideologías se han proyectado sobre esa doctrina para encubrir el mensaje, la vida, la palabra? la historia, su, cómo acabó, porque al fin y al cabo, ¿por qué Jesús de Nazaret acabó injusticiado en una cruz? Por una razón, porque se enfrentó, porque se enfrentó con su mensaje, con su palabra, con los hechos y con su testimonio, se enfrentó a la clase dirigente de aquel tiempo, que dominaba la sociedad de aquel tiempo, y, y que había basado la realidad de aquel tiempo en presupuesto, que ese Jesús de Nazaret no podía estar de acuerdo con ellos Y por eso, como Jesús de Nazaret, eh, eh, se, como se dieron cuenta que ese Jesús de Nazaret podía, podía derribarle, por así decirlo, la casa, entre comillas, que ellos habían construido, por eso intentaban cazarle, lo cazaron también porque él quiso dejarse cazar, porque era, esa era la voluntad de Dios. Esto quizá parece un escándalo, pero... Habría que entender eso que quiere decir la voluntad de Dios, ¿no? Que no es que Jesús de Nazaret quisiera el sufrimiento, no, es otra cosa muy diferente a eso. Bueno, pues entonces, señores, hemos llegado a esta realidad. El liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, ha llegado a esta realidad. Donde un grupo de familias, y además el capital cada vez tiende a acumularse más, ya les he puesto ejemplo de las grandes superficies que han, vamos, han, han, han, han derribado, los han eliminado a la clase media comerciante y clase baja que tenía pequeños comercios, una tienda, una tienda de ropa, una tienda para vender una pequeña, digamos, ferretería, etcétera, etcétera. Han eliminado prácticamente todo eso. Y ahora todos son grandes superficies. Y cada vez más, las grandes superficies son más grandes superficies que lo tienen todo, que lo dominan todo, con lo cual toda la demás gente se hace dependiente de esa gente y aquí lo único que vale es la ley del mercado, donde es la ley de la selva. Es que más puede que se la lleve. ¿Ustedes creen que se puede basar una realidad en esa idea, en, la, en, una, en una idea selvática? Por ejemplo, el león es el rey de la selva. ¿Por qué? Porque es el más fuerte. El león, con lo único que no se atreve, con lo po hay pocas cosas, es por ejemplo, con los elefantes gigantes. Incluso los elefantes pequeños a veces lo acosan entre un grupo de leones y, y lo matan. Con un, ¿Pero por qué? Porque el elefante es más fuerte, tiene un, una corpulencia total y el león no se atreve. Pero el león se atreve prácticamente con todo. ¿Qué, qué queremos? ¿Instalar eso en este mundo? Esa es la realidad que tenemos que aceptar para, para decir para decir que tenemos una, una buena realidad entonces lo que quiero decirle ¿cuáles son los presupuestos en los que tenemos que basar una realidad que haga a los seres humanos que les haga sentir su dignidad que les haga sentirse bien que les haga sentirse buenos justos, honrados eh, valientes eh, que busquen el bien que no haya ese... ah, otra cosa uno de los presupuestos antropológicos del liberalismo es que de, dicen, ya hablaré otro día más concretamente de algún autor, por ejemplo de Locke, eh, Juan Locke o John Locke, eh, que fue uno de los precursores del liberalismo, que dicen que decían que el liberalismo también se justificaba porque los seres humanos, porque tenía en cuenta que en los seres humanos había una parte muy demoníaca, muy mala, y que esa parte tenía que la expresión, el liberalismo, era también una expresión de esa parte mala, ¿no, por así decirlo, algo así, ¿no? Entonces, tenemos un mundo malo porque, claro, decimos, como somos tan malos, como tenemos tanta maldad dentro, pues, pues entonces tenemos que, eso también hay que dejarlo que salga. ¿Y quién aquí ha dicho que eso sea así? ¿Cómo se convierte en un ser malo? ¿Cómo se convierte uno en un ser malo? Cuando uno se dedica a la clínica y ve toda la historia de un ser humano, cómo se ha creado una patología desde el principio hasta el final, no puede uno estar de acuerdo con eso, en absoluto. Eso es simplemente falso. Es verdad que yo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, que el ser humano tiene muchos elementos para construirse, pero que tiene que construirse. El ser humano no está construido. Construirse como se construye un edificio es un problema individual, social, político, económico, religioso, etcétera, etcétera. Solo tomando todos esos elementos bajo, digamos, bajo la dirección de unos buenos albañiles, eh, arquitectos, se construye un edificio. Pues igual, igual, igual. Entonces, la realidad que tenemos que construir... Es una realidad basada en presupuestos antropológicos que nos ofrezcan la salud mental. Y la salud mental es absolutamente necesaria para poder eh, enfrentarnos al mundo y dar respuestas adecuadas a los problemas de este mundo. Y eso, señores, llamémosle como lo llamemos. Yo le llamo humanismo. Yo lo llamo el humanismo del siglo XXI el nuevo humanismo del siglo XXI mire, todo esto que le estoy diciendo del siglo XVII del albarismo tiene su origen en aquella rebelión que hubo en los siglos XV y XVI también antes, empezó antes y que dio lugar al movimiento renacentista, el movimiento renacentista estaba basado en tres o cuatro presupuestos el antropocentrismo el dominio y la conquista de la naturaleza una nueva metodología, es decir, una nueva forma de ver y entender la realidad a través del método científico. ¿Eh? Esos tres pilares, una teoría del conocimiento diferente, esos cuatro o cinco pilares son los que fueron calando, calando, calando, calando, hasta crear, hasta llegar al siglo XVII. Y fueron los que realmente eh, decidieron e influyeron en los primeros liberales para derribar, a la monarquía saluta, etcétera, etcétera. Esto fue lo que pasó. Pues ahora, señores, en el siglo XXI, tenemos que crear un nuevo humanismo, el nuevo humanismo del siglo XXI. Pero no como yo les decía... <coughs> Perdón. Yo hice un vídeo... Eh, que titulé Un cuento de la lechera para el siglo XXII ese, ese, ese video, en ese vídeo yo hacía una, una crítica eh, de un artículo que había aparecido en el diario El País de aquí de España de, de una serie de científicos de algunos de algunas universidades famosas como Oxford, por ejemplo creo que era, si no recuerdo mal donde hablaban de transhumanismo era la transformación de esta sociedad a través de la genética, eh, etcétera, de la neurociencia, etcétera, etcétera, de la farmacología. Yo me oponía a eso. La auténtica transformación de este mundo no proviene de que artificialmente cambiemos, nos cambiemos nosotros. No, por ahí no va a venir un nuevo humanismo, porque eso ya lo estamos haciendo. Eso ya lo estamos haciendo desde hace un siglo, y no hemos llegado a un nuevo humanismo, de donde va a venir el auténtico nuevo humanismo del siglo XXI, es de empezar a pensar sobre todo esto, desde todos los ámbitos de la vida. En esto tenemos que pensar los psicólogos, los abogados, los economistas, los políticos, los religiosos, la iglesia, el Estado, eh, los juristas, los que se dedican a la educación. Hemos de crear un movimiento, una ola tan gigante, ahora que se creó en el Renacimiento y que vaya siendo cada vez más grande y cree una sociedad basada en presupuestos humanos donde todos los seres humanos sintamos, vivamos, percibamos casi ol que olamos nuestra propia dignidad pero si ustedes saben que este mundo todavía está lleno de guerras Lleno de hambre, lleno de desigualdades absolutas, lleno de niños que mueren antes de un año, lleno de mujeres que están en una pobreza, niños que buscan comida en la basura, que mueren que mueren en el parto, que mueren por enfermedades que están completamente... ¿Por qué? Pues por eso, porque hay unos pocos que tienen la riqueza que tenía que estar repartida entre todos y que tenía que ser gestionada de una forma totalmente diferente. No podemos... No podemos, es injusto, es absolutamente, es nefasto, no resiste la más mínima crítica de un ser razonable que razone, que piense. Esta sociedad no resiste eso, lo mismo que aquella tampoco lo resistía. Y por tanto, desde todos los ámbitos de la vida, los trabajadores, las amas de casa, la juventud, eh, los estudiantes, las mujeres... Eh, tiene que aparecer una ola, una especie de tsunami gigante. Sí, que arrase con esto. Y, y arrase, yo siempre soy partidario de la evolución a través de la cultura. No a través de la violencia, sino a través de un movimiento cultural que cada vez se haga más grande, más grande, más grande, más grande y vaya calando en todos nosotros y cree un ambiente de diálogo, de crítica y la palabra crítica no quiere decir oposición crítica es el razonamiento el pensar, el poder, lo que es bueno y lo que es malo eso es crítica ¿Mm? eso es lo que tenemos que hacer bueno, hoy he querido ofrecerle este vídeo le hablaré de otro, de otro de este mismo tema, pero con datos mucho más concretos eh, con cosas más concretas por ejemplo, le he hablado del siglo XVII le diré un poco qué pasó en ese siglo alguna cosa concreta de las que pasó en ese siglo, bueno pues nada más que esto, yo le pido a ustedes, a todos aquellos que vean este blog, que empecemos a formar esta ola, y una cosa, no se desanimen ustedes porque piensen que lo que ustedes pueden añadir a esa ola es poco, no, no, cada uno tenemos que añadir lo que podamos, y la ola se irá haciendo cada vez más grande, pero hagámoslo, no nos escudemos diciendo, ah, es que lo que yo hago es muy poco y no va a salir para nada, está usted equivocado, lo que usted ponga, lo que usted haga, aunque sea una cosa así, va a ser una gota de agua que va a entrar dentro de esa ola y a hacerla más grande. Por tanto, hagámoslo. Bueno, gracias a todos ustedes y hasta el próximo día.